Yo sé mi amor que no llegaste a partir Pues todo a mi alrededor me dice que estás siempre aquí Es mejor que no me vean temprano por la mañana Prefiero que sea más tarde cuando no quedan lagañas Entonces mi corazón brilla más aunque no se vea su brillo Porque tú le das vida De pronto cuando te miro Yo sé mi amor Que no llegaste a partir Pues todo a mi alrededor Me dice que estás siempre aquí Puede ser que esté algo loco Eso dicen muchas gentes Cuando me ven sonriente Marchar de Levante a Poniente Yo sé mi amor